Es un mapa de nunca jamás con una X en el lugar donde está el tesoro. Y yo voy a ser quien lo tenga. Un minuto. Esos no son Tiki. Son Garfio y su tripulación. Cucu, cucu. Jake les avisa del peligro y esto puede ser fatal. ¡Capitán Garfio! ¡Deje de moverse! Los bebés creen que está jugando y quieren jugar con usted. Jake... Lunes a viernes 13.30 horas. Canal 13 es tu momento. Lo siento, hombre araña, pero no están aquí por ti. ¡Tropas, ataquen! Ya oyeron a Mésmero, aléjenlos de la torre, acaben con ellos. ¡Ay, no! Nuestro héroe se enfrenta a peligros más intensos. Todos los neoyorquinos con celular son mis esclavos, y ellos con gusto te destruirán por mí. Spider-Man, lunes a viernes 15 horas, Canal 13, es tu momento. Bien, esa es la primera, la de paja. ¡Vamos, abuela! ¡Fuera de la cama! ¡Mi tiempo es oro largo de aquí! Es un conejo que le gustan las zanahorias y tiene una suerte increíble. ¡Adelante, caperuchita querida! ¡No, no puedo derribar la casa de ladrillos! ¿Sí? ¡Es lo que dice en el cuento! ¡No me vengas con cuentos! ¡Derriba la casa! Bounce Bunny, lunes a viernes, 16.30 horas. Canal 13, es tu momento. ¿Qué es eso de los Red Sharks? No, no tengo idea. ¿Será verdad que eso es Un abrazo palpita el amor de Luna. Luna, ¿por qué late tan fuerte tu corazón? Soy Luna, lunes a viernes 17 horas. Canal 13 es tu momento. Que el equipo de mi tío le está yendo mal Aquí entre El equipo del mayor está mal eliminado Pues sí no, a nosotros solo nos puede salvar un milagro ya como dicen a mí en el Es el milagro Los milagros son tan requeridos en el fútbol como nunca Esta es la oportunidad que cualquier jugador Que quiere estar en la profesional Aspira para lucirse No la desaproveche, hombre La selección Lunes a viernes, 18 horas Canal 13, es tu momento es investigador, arqueólogo y hasta domador de fieras La Pantera Rosa, lunes a viernes, 19 horas, Canal 13, es tu momento trampas y trucos son muy usados por este par de amigos tommy Jerry lunes a viernes 19.30 horas Canal 13 es tu momento ...que se escondan los ballenosaurios, los tiburonosaurios y los pulposaurios... ...que aquí va Pedro Picapiedra. Piedra. ¡Date prisa, enano, o el barco va a zarpar sin nosotros! Eh, eh, eh. Son expertos en todo, y cuando de pesca se trata, son maestros. ¡No lo dejaré que escape! ¡Prepara la red, nano, prepara la Pica Piedra! Red. ¡Ya, ya, está fuera del agua, enano! ¡Es mío, ya lo no tengo! Los picapiedra, lunes a viernes 20 horas, Canal 13, es tu momento. Calvin Marx, robo a mano armada, asalto y allanamiento. Además vivió un tiempo con el finado Luis. Es el más grande del estado, es época de turismo. Hay tres o cuatro millones en la bóveda. Buscar a un criminal en la gran ciudad es buscar una aguja en un pajar. Nadie tiene que salir herido. ¿Quieres el dinero? Es tuyo. ¿De acuerdo? Solo baja el arma y saldrás de aquí. Digital Weapon, lunes a viernes 22 horas. Canal 13, es tu momento. A tu padre le dio una apoplejía. Lo siento. Murió. Cualquier prisionero que escapara tenía órdenes de asesinar a la gente Gibbs. Un complot se levanta para asesinar a la gente principal. <risa> Navy, NCIS. Lunes a viernes, 23 horas. Canal 13, es tu momento. En el fin de semana, 8 de la mañana, desafío extremo No tenemos ni idea por dónde vamos a descender a ese mundo que hay ahí abajo 8.30, los Looney Tunes ¡Oh! ¡Qué tonto! Casi me olvidaba de encender mi máquina de sonido 9 de la mañana, Rad Runner. La mejor diversión del fin de semana. Canal 13 es tu momento. Su objetivo debe ser entrar en esa gran final. ¡Ella va! ¡Mamá! Me enseñó a Un premio de desafío de protección puede ser inalcanzable para algunos. Porque si perdemos los dos, nos van a sentenciar los dos. ...para que tú me sacas a mí o te sacas a mí. Desafío África, sábado y domingo 10 horas. Canal 13 es tu momento. Vamos con nuestros participantes y ellos son... Luis y Marlene. es, nada más. Tuvimos un escape muy rápido en el cual salimos con dos buenos regalos. El tiempo es el peor enemigo para lograr el objetivo. A meter a mano. Sí. ¡Escape perfecto! Sábado y domingo 11 horas. Canal 13. Es tu momento. Tengo una gran sorpresa para ti. ¿En serio? Sí, no van a olvidar este día jamás. Ellos... Olvidaron mi cumpleaños. No puedo creer que lo hicieran. Sus historias cada vez se convierten en temas de mucha diversión. Perdónanos, ¿sí? Es increíble que olvidamos tu cumpleaños. Pudieron haberme engañado, pero no por mucho tiempo. Jonas Brothers, sábado y domingo, 12 horas. Canal 13, es tu momento. Odio los consultorios médicos. Me ponen nervioso. Y si le pasa algo muy malo a mi voz, si no acepto la operación, puede que no vuelva a cantar. Pero si lo hago, puede que tampoco vuelva a cantar. Los doctores no son del agrado de estos genios musicales. No quiero sonar como un delfín ¿Qué hago amigos? Es la peor decisión de toda mi vida Austin y Ali Sábado y domingo 13 horas Canal 13 es tu momento Si libera este vapor esta noche En la recepción real El príncipe y todos los asistentes Se verán eliminados Son Mis amigos están en peligro Y yo ataco a la gente del gobierno Que fue enviado a salvarlos Eso están ya Ahora sí, los guerreros Están en serios problemas Rufian rufián debe ser un maestro del disfraz Usará tu cara para acercarse al príncipe Los Guerreros Wasabi Sábado y domingo, 13.30 horas Canal 13, es tu momento Oye, Brett, ¿qué haces aquí? No me digas, oí que te dijo bebé Pues soy su novio Ay, espero que seamos tan felices a su edad Oh, así será si estamos juntos, bonita Los celos siempre son un arma para nuestra hermosa espía mi favor y sea amable con él. No quiero que se queje de una horrible brujita ex novia. Agente Casey. Sábado y domingo, 14 horas. Canal 13. Es tu momento. Tú y yo somos como el cartero. Con lluvia o sol hay que entregar el paquete. ¿Y el camino? Tal vez en aquella zanja enorme. Creo que nadie irá a ningún lado Las peleas de Alan y Golden siempre terminan por las conquistas Y si no comienzan a llevarse bien, tendrás que buscar otro sitio donde vivir Sin duda Oh, podría buscarme otra novia Dos hombres y medio Sábado y domingo, 16 horas Canal 13, es tu momento Hola campeón Mírate te atropellaron Un demonio llega para mortificar a los humanos Supernatural, sábado y domingo, 18 horas Canal 13, es tu momento El lago Donham, tienen una casa de campo Gracias, vamos por el doppelganger Hola Damon Gusto de encontrarte Una cacería que pone en riesgo muchas vidas ¿Y Elena estará muerta? Sí Será asesinada Diario de vampiros Sábado y domingo 19 horas Canal 13 Es tu momento Encontré grandes depósitos en las cuentas A nombre de su esposa pero no hay conexión con quien creíamos que estaba detrás de esto. Gabriel Wincroff. Adam no huye. Está dejando un rastro para que lo hallemos. El dinero trae consecuencias fatales en la gran isla. ¿Por qué Burns huiría? No tenía motivo. Garabito lo mató y regresó a matarnos a todos. Hawái 5-0, sábado y domingo 20 horas. Canal 13, es tu momento. Rob. sábado 17 horas. Canal 13, es tu momento. Smackdown domingo 17 horas. Canal 13, es tu momento. Creo que Ronald tiene problemas. ¿Cómo podría saberlo? Jitters, necesita ayuda. Ve. Suban. Caballeros, estamos en guerra. La ayuda tiene que llegar a tiempo y es crucial. Santo Dios. No soy Dios, soy Dios. Flash, sábado 21 horas, Canal 13, es tu momento.